Hola amigos de YouTube, aquí son amigos CJ Eaxi con un nuevo video Bueno, en esta ocasión me encuentro me encuentro jugando el GTA Vice City desde Android como pueden ver Y aquí vamos a hacer la misión Bombas Fuera Como pueden ver, la tía de Tommy le va a decir qué es lo que está sucediendo Bueno, voy a saltar a la cinemática debemos de ir hasta la furgoneta como ya se lo dije en mi vídeo haciendo la misión en pc vamos a manejar hasta donde está la furgoneta vamos a montarnos Cuando nos salga la cinemática esperamos que se nos vaya la cinemática y lo vamos a hacer rápido. Lo de apiarnos. Deben de presionar el botón de, su, de, de desmontarse. Bueno, ya a mí me salió deben de presionar desde el android el botón de desmontarse se va a poner como si ustedes han querido destruir el, el avión pero se va a desmontar cuando se desmonten van a hacer el mismo procedimiento que ya les es que ya antes les, les, les, les he explicado van a conducir hasta la casa de los cubanos como saben deben de matar primero a los cubanos porque si no matan a los cubanos de primero se van a poder escapar ya me metí para la casa que no era es la de al lado en esta en esta nos vamos a parar a cualquier por aquí y vamos a matar a los cubanos y lo matamos a todos a todos los cubanos y utilizamos las granadas o si quieren pueden usar un arma también yo en, esta, en este caso utilizaré esta arma en esta ocasión utilizaré mi arma pero con esta manera van a superar la misión sencillamente. Como pueden ver, ya he superado la misión. Bueno amigos de YouTube, espero les haya gustado. Si fue así, suscríbanse y ya saben. Adiós.